Hola chicos, ¿cómo están? En este video te voy a enseñar cómo hacer esta blusa muy muy padre, así que vamos a comenzar. Primeramente lo que necesitas es cualquier playera que ya no estés usando y un pedazo de tul del mismo color que tu playera. Aquí voy a cortar la parte de enfrente, lo hice de esta manera nomás porque quería que la parte de atrás fuera un poquito más abajo, espero que me entiendan. Y después lo que voy a hacer aquí es poner mi tool y esta playera encima y voy a recortar alrededor de la camisa. No se les olvide cortar la parte de las manguitas. Y aquí voy a cortar este, a la altura del pecho. Ya que hice un lado, este, voy a doblar el tul y cortar la misma figura y medio trazar, así como ven aquí, para que me quede derechito. Y ya que lo abras va a quedar asimétrico. Si ¿Sí ven la forma de la camisita aquí. Ahora lo voy a colocar aquí en mi playerita para que más o menos vean cómo va a quedar. Ahora voy a coser esta partecita de aquí y listo. Ya que lo cosí voy a voltearlo. Lo voy a acomodar bien. Ya y ahora con unos pins este voy a este colocarlos para saber dónde tengo que coser. Pueden coserlo a mano o si tienen una máquina lo pueden hacer a máquina. Y listo, aquí ya este, cosí mi playerita. Se, se me olvidó decirles de que tienen que voltear la camisa al revés para que les quedara la costura por dentro de la camisa. Y ahora aquí voy a hacer las manguitas, simplemente van a necesitar un rectángulo chicos, este, pueden hacerlo este, muy largo, muy chiquito, depende qué tan largo quieran las mangas. Yo lo hice de este tamaño. El mío queda más o menos a la altura del codo. Y ya después aquí quiero que se fijen muy bien, la verdad no sé cómo explicarles esta parte, pero aquí ya tengo mis dos manguitas. Y, este, y al momento de coserlo, este, voy a ir agarrando tela mientras lo coso. Lo pueden hacer a mano para que sea un poquito más fácil. Sí se me complicó este, coserlo a máquina porque es tul y se me dio transparentiza y hasta se me perdió. Pero al final sí me quedó bien. Y así nos va a quedar nuestra blusita. Ahora la vamos a voltear y listo. Cuando se pongan esta blusa se van a ver muy muy bonitas, este, pueden usarlo con una falda, unos jeans, depende de la ocasión, Puedan, pueden usarlo para un evento formal o casual, ustedes sabrán cómo la quieren usar, pero chicos les tengo que decir que me encantó, me encantó esta blusa bastante. Y si encuentran una blusa que tenga lentejuelas como esta, creo que se va a ver un poco más chido la cosa. <risas> chicos eso es todo por el video espero que les haya gustado los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima